de amichis, Deficimas. el giorno de hoy les condivido cueste allenamento Me ha escrito Daniele Gentile, me ha dicho Pablo, ¿por qué no fai un aboro, un allenamento combinato, corda, abdomen y flexiones? El giorno de hoy vamos a fare cueste allenamento A mí la corda realmente me piace tanto porque me mantiene en forma Yo sono enamorado de la corda, chef Gracias a Dios, no hay problema, de, no problema de, del ginoquio. Por Las personas que han problemas de ginocchio, deben hacer un poco de fortalecimiento. Pero este es el mejor, la mejor ejercicio para mantenerte en forma. El giorno de hoy vamos a hacer así. Vamos a hacer este circuito. Vamos a hacer 30 segundos de, de, de corda, 30 segundos de, de abdominales y 30 segundos de flexiones. Vamos a hacer tres ejercicios de abdomen. 3 tres de, de, tres de flexiones y 3 de corda. Voy a hacer un bloco. Oni bloco se compone de 9 ejercicios. Cuando facha el primer bloco de 9 ejercicios, voy a reposar un minuto. Así consecutivamente. Por juez, te invito a hacer cuesta de entrenamiento. Del inicio fin, a la fine con Juan Pablo. Ok, se va. Se va, se va. Por el día de hoy ya llevamos visto la corda, un tapetino la hidratación he portado cueste a este tres que no te la, no te preocupes puedes prender dos estrachos le metes un poquito de, de agua y, y vamos a hacer con esto eh, nuestro abdominal aunque voy a hacer con cueste aunque sin la tres si tú no es la tres no te preocupes puedes hacer el entrenamiento sin este a tres ok vamos a iniciar vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento ¡Fa caldo! ¡Fa caldo! ¡Arriba el tolestate! <risa> si no te pones en forma Mira, cobado, debes eh, meterte en forma Tú debes ser el constante Solo con cuárico este ejercicio hoy no es que vas a diventar de, del giorno a la noche così, con un físico escolpito. Debe, debe ser mantenerte, mantenerte al menos tres vueltas a la semana. Verás que a las 12 semanas vas a ver grandes resultados. Y no solamente con este ejercicio, sino con altres ejercicios. Constante, tres vueltas a la semana. Cosí vas a, a ponerte en forma. Un poquito de ballet, un poquito de... cosí le enviamos una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física muevo el pie muevo el pie abro abro brazo, ta ta ta la espalda me piego ta ta ta cosí no me facho mal con la actividad física 30 segundos de de un ejercicio con 15 segundos de recupero al final de los nueve ejercicios que será el primo bloco facio un minuto de recupero cosí tú que estás iniciando si excusa de decía ay Pablo que es tropo pesante, que no, no, no, no, no. Ta, ta, ta, ta. métete en forma. <risa> ¿Qué dirán? Pablo está tropo magro, no. Yo no sono magro. en este momento, guarda. Peso, sono alto, uno tanta tres. peso o tanto Ni <risa> cosí magro, ¿no? Un po de en apanato, pero el giorno es hoy. Ta, ta, ta, ta, ta. Tiramos el chocolatino fori. Perfecto, perfecto. Eh, prima de iniciar Es importantísimo la hidratación. Hidrátate Daniele Hidrátate ah, Muy bueno Me hidrato con agua Tú te hidratas con lo que voy Tú te hidratas con lo que voy Con lo que hay en casa Importante hidratarse Para actividad física Siempre mangiando cual cocina Ni tropo Ni tropo pesante Ni tropo ligero Importante Haber una una fonte calórica a nuestro cuerpo que nos expinga a no molar. ok, perfecto voy a iniciar con nuestro primo bloco ok, yo traje la, el capelino de Brooklyn NES Brooklyn aunque okay, dichamos la verdad, yo soy un traditore yo soy de Boston Celtic, pero Boston Celtics está y ay, que chamos fuerte, fuerza al otro equipo ok, meto mi timer meto mi timer, mi bloco dura 6 minutos 6 minutos Perfecto, perfecto, perfecto. No lo veo, no veo el timer qua. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Problemas técnicos que no mancan. Ok, meto mi timer de pugili. Meto mi timer de pugili. Oni bloco 6 minutos 35. Prepárate. 3, 2, 1, ¡vía! Corda. Iniciamos saltando la corda, saltando la corda, libremente, libremente, libremente, libremente, libremente amortiguo la caduta, ta ta ta, ta ta ta, guarda, en dos pies ta ta ta. Iniciamos, a la final son tres ejercicios de la corda, pero después yo modifico, puedo hacer un eh, piegare, salto doppio, Ok, andiamo con Atome. Atome. Si tú no hay cuesto no te problema Vuelo con la mano una sola. Va, cosí. Si. Ta. Ta. Amante Ah, ok, me el baleato Ok, se si va. Ta. No No me falta la pausa. Ah. emocionado, yo. Ta. Sí. Ta. Da. Da. Parlo de frente, puliendo el pavimento. Ok, uh. vamos. Ok, pausa, pausa, pausa. Pausa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de de piegamenti, y flexiones, flexiones. gomito chiudo gomito guarda chiudo gomito va se va se va guardo di fronte Echendo. tutto diritto guarda diritto diritto gomito indietro fuori no va sì okay continua continua continua Ok, está un poco caldo el pavimento. Dame mis guantes, mis guantes, mis guantes. ¿Cuál continua? Corda. Saltamos la corda. Saltamos la corda. Corda, corda. Uno, tuve. Como un cabalino, guarda. Ta, ta, ta, ta, ta, Como un vero super atleta, continua. no importa si tú es valla, pausa, pausa, abdomen, vamos a hacer el mountain climber, mountain climber, guarde, 1, 2, ta, ta. Guarde que alzo poco la punta del pie y piego ginocchio. Está caliente el pavimento. Es caldo, es caldo. Continúa. Ok, perfecto. ¿Cuál continúa? Brache, brache. Vamos a ver. Flexione. Aperto, aperto, aperto. Aperto. Okay. Aperto, aperto. Più largo que la espalda, guarda. Più largo que la espalda. Lentamente. Guardo de frente. Ultimo giri, ultimi giri, ultimi giri, ultimi giri. Vamos a incrociare, andiamo a incrociare. Incrocia. Incrocia. Incrocia. Incrocia. Incrocia. Incrocia. Incrocia. Encrocha. Encrocha. Continúa. Encrocha. Abdomen, abdomen. Vamos a parar el abdomen de Cristiano Ronaldo. Mantén fija el tras el esguardo, così evita fuerte male al colo. te la fuerza la abdomen. Toca, toca, toca, toca, toca. Perfecto cual continua brazo vamos a hacer uno de brazo abro descendó de esta forma va va uno ta meto testa testa sí sí sí sí vamos ah ok ok raga hayamos falta nuestro nuestro primo bloco te puedes hidratar hidratar. habíamos un minuto de recupero ok hidrátate, hidrátate. <risa> un minuto nuestro primo bloco vamos a parar cuatro blocos queda mancando tres ah. uh. Uh. con este ejercicio el abdomen viene como chocolate como tartaruga el brazo como el robocó -co, eh. y tu cuerpo como un físico pasesco como el de cristiano ronaldo Ancora mejor siempre si tú seis constante seis disciplinado vas a ver Grande resultado. No solo del, del giorno o la noche. Vas a alimentar y cosas. debe Ser constante. Disciplinato. Ok. Andiamo, andiamo. Manca poco. Manca poco. Andiamo por nuestro segundo bloco Nuestro segundo bloco Voy a saltar en dietro. Si tú no riches saltar en dietro, salta normal. Ok. Esto. Esto. Pausa. Ok. Basta pausa e inicio nuevamente nuestro segundo bloco nuestro segundo bloco prepárate 3, 2, 1 andamos con las señales salto la corda en diestro salto la corda en diestro alzo el esguardo amortigo la caduta punta punta punta Salta poco, salta poco. No hay que hacer un salto así brusco. Piano, piano. Si relaja. Pausa. Vamos a hacer plan, plan, plan. Plan. Plan, plan, plan. Plan. Plan. Plan, plan, plan, Si hay problema de, de la esquina, contrae el glúteo y permanece en esta posición. ok, perfecto pausa vamos a hacer altas flexiones vamos a pegar solamente el gomito el gomito el gomito flexiones igualas guardate guardate, guardate guardate qua piego, piego el gomito salgo piego salgo piego salgo piego salgo piego salgo piego, salgo. piego. Salgo. piego. Salgo. piego. Sembra como un plan, no? Ok, perfecto Pausa Con cuál continuamos Gorda Vamos a portar en dietro el talón Talón en dietro En salta siempre a tu ritmo continúa vamos a hacer uno, uno, uno de un lato lateral su brazo directo Perfecto, no por cambio de lato, en la próxima. Vamos a fare flexiones de amo, chiuso. Flexiones de amo. vamos con corta, corta corta Vamos a tirar el queda, Punta avanti, el Comandiamo. Addomi. Cambio delato lato. Mano contraria Tocas para contraria enciendo, Toco Toco Toco Toco Toco. Toco. Toco. Para eso. Un minuto y medio. Un minuto y medio de pausa. Te puedes hidratar. Andiamo a nuestro tercer bloco. Puedes sentir la fatiga, pero tú no debes molar más. Lo importante mantenerte. Vai siempre al tu ritmo a tu ritmo hidratate, hidratate yo me hidrato 30 segundos 30 segundos Andiamo a fare dominio en la corda, cuesta el movimiento. Ta ta, ta. siempre nos mantenemos en salto. Vamos a hacer esto. Ta ta, ta pero siempre en movimiento, en movimiento. Cuesta nos da un poquito de fiducia para saltar y a aprender eh, eh, fiducia, confidencia. Uh, uh. se siente, ¿no? Se siente la estanqueza. Ok, perfecto. Vamos a comenzar. Te doy 3, 2, 1, vía y tú vas con las señales. 3, 2, 1, 1, 1, vía con las señales. Ok, vamos a pedir un poco de confidencia, guarda. 30 segundos cosí. Ta, Doblando, ¿Para qué sirve el puesto? Guarda. sirve para hacer así, guarda. Ta, ta, ta, ta mantente 1, 2, 3 dentro 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 ta, ta ta, ta atome topia planta doble plan, ta, ta, mano contraria, toca no que contrario, y ta, ta, cambio, cambio, echando ta, ta, ta, ta, Yendo. ta, ta, ta. Ok. Piegamenti. Piegamenti normales Gamba avanti. Vamos a ver un piegamento normal, guarda. Piegamenti normales, guarda. Guardate. Avanti. Avanti. Ginocchio avanti se sí, sí va avante avante avante ok gorda, gorda saltamos en un solo pie fachamos saltos en un piede 10 con el alto levanto 1 8, 9, 10, cambio cambio cambio Abdomen, abdomen Mano contral. Tocando punta de pie. ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca! Se. ¡Toca! Ah. Forza. Fuerza, fuerza, seis, seis, seis, seis, toca, bracho, toca punta de pie. Es continúa, corta. 3, 3 giri, 3, 3, doppio, 1, 2, 3, normale, 1, 2, 3, va fuori, guarda, 1, 2, dentro, 1, 2, 3, piego, piego, piego, 1, 2, 3, normale, 1, 2, 3, Creo que he saltado el, el de brazo Abdomen Abdomen he saltado uno Va bene Va Guarda un punto fijo. Me he saltado uno de brazo, dos no por lo fachamos. Vamos, fuerza, de la un Facho tiro brazo avanti Corda, corda. En dietro, en dietro, en dietro. Tú salta como mi voy. minuto de pausa último esfuerzo último bloco 2 minutos de pausa ah. de su uno te regalan lentes ¿Qué voy a fare? Para finalizar, voy a fare los 3 ejercicios de corda de seguito. Certo, faccio una pausa de 15 secondi, però di seguito. 3 de corda, 3 di abdomen y 3 di braccio. 3 de, de flexione. 60, no Daniele, no? Se sente, no? Voy a guardare nel canal o una playlist Puedes guardar ejercicio con la corda, ejercicio Tabata, ejercicio para botar la pancha, ejercicio Pelegamba, Pelebracho, Tú te lo puedes encontrar en el canal, a las personas que ancora no se han inscrito, escríbete a eso, Miles, mil, mil gracias a todas las personas por, por su contributo, por diventarte joven y velo. Oh, oh. ¿Cuántos años yo? 40 chicos de primavera no? 40 primavera. Eh, sembro de no, ¿no? Sembro de no. Pero todo esto lo da el, el buen estilo de vida, mangiando bien, durmiendo bien, pensando siempre positivo eh, y no morar la prima dificultad. Ser una persona siempre constante. Yo preferiría hacer 2-3 vueltas a settimana semana, todo un año, que hacer 5 vueltas 3 tres meses y después voy pues, molo. Ok, perfecto. Mancan 20 segundos. 13 ejercicios de corda, 13 ejercicios de corda. Último bloco, último bloco. Último. Doy, doy la señales: 1, 2, 3. Y andamos con las señales de, de, del timer de Pugile. 3, 2, 1. 13 ejercicios con la corda. Dai, dai, dai. Veloce, veloce. lo que tú voy, libero, fai la celta libera <risa> Debo para un entrenamiento solamente de pura fuerza. No sé si de brazo, o de gambe, o de abdomen. Abdomen, abdomen. Abro. Cambio, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Último de abdomen. Salgo y faccio un directo. Salgo, salgo, salgo. Ok, perfecto. Pal continua. Piegamenti. Vamos a parar un cambio. Piego, piego, avanti. Piego, avanti. Piego, avanti. ok diego avanti piego, ok perfecto nuestro próximo cambio cambio pi Forza, forza. Respira profundo. Andiamo, Daniele. Ah. Ah. 45 años. Ah. Ah. Uh. Por último. Flexiones de amor Último. Noche Fred Y mil gracias a todas las personas que son alenadas con este entrenamiento, con este horcado, corda, abdomen y flexiones. Tu cuerpo te lo agradece. Todo el esfuerzo que haces hoy, domani se verá. De cuore, Pablo. No te dimenticarte de far stretch. Ah. Daniele, déjame tu comentario, ¿cómo andato?